Hola, queremos presentarte las modalidades de trabajo de grado aplicables a tu pregrado, tu programa de formación. Hay unas indicaciones importantes para entender en qué momento debes desarrollar tu trabajo de grado. Primera, haber cumplido con el 50% de los créditos académicos del programa, aprobados. Segunda, tener en cuenta que algunas de las modalidades de trabajo de grado generan un costo adicional. Tercera. El entregable de tu modalidad de trabajo de grado podrá cambiar de acuerdo a las características de la misma. Cuarta, el tiempo de la modalidad de trabajo de grado podrá variar. Te invitamos a continuación a conocer cada una de las modalidades. Bienvenidos.